Joder. <risa> bueno, ¿Y qué? ¿Qué tal? Bien, eh. Encantado, encantado. Bueno, bueno. Se sí, claro. bueno, va en serio todo esto, ¿no? Sí. A ver, voy a hacer frío una foto no. No. Ah, sí, claro. <risa> <risa> <risa> <Hostia>, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué ¿No? Es? es una incógnita pero mejor. pero alguien vale. normal no será esto está bien. pues al ¿vale? respiro vale. estoy en el fondo de la Rambla voy canción de Digimon. muy normal eh, vosotros ya podéis ir esparciéndoos, quedar repartidos y simplemente cuando yo vaya pasando pues saludáis a cámara o, o bailáis o me humilláis o me insultáis algo así en plan a, a vuestro rollo algo que no llame la atención de la urbana eh, si ah, puede ser sí mejor o sea que... no, no, como, no como las bambas del eulogio que en sí ya son un delito Espera, vale. espera. Entonces esto, le dirás ¿Es cómo va, ¿no? Sí Hostia, es una cámara para zurdos Bueno, <risa> bueno. <risa> <risa> Por lo menos me un aplauso Calleca No Aquí no ¿Qué está. Ninja Púrpura de repente aparece en pantalla. Hola Ninja. ¿Ya estás guapo? Guapo, eh. Ahí, perfecto. ¿Vale? Saludos para el tema. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Estamos ¿y tú? aquí preparados para, para hacer amigos. Ya, ya. <risa> Sí. He Lo he conocido en mythic.es. Y dijeron: Está tu perfil. Sí. sí, Y dije: La foto me convenció. Sí, el hecho atrás, sin que le veas. Sí, va, empezamos. Ponés donde queráis. arriba, no Muy disimuladamente